Las descripciones de contactados, abducidos y testigos de encuentros extraterrestres señalan diversas formas de criaturas venidas de otros mundos. Hoy aquí les voy a presentar cinco criaturas extraterrestres que pudieran ya haber visitado nuestro planeta. Reptilianos Como su nombre lo indica,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 y fueron considerados antes como demonios. Actualmente se cree que esta raza tiene control y poder mundial y se ocultan dentro de cuerpos humanos, manejando nuestro planeta por completo. Crisis. Seres delgados de cabeza grande y ojos negros y rasgados proceden de la constelación de Orión y del sistema estelar de Zeta Reticuli. Son los ejecutores de la mayoría de las abducciones cometidas en la Tierra y a la vez son los protagonistas de gran parte de las películas y series sobre aliens. Se dice que sirven a los reptilianos y que durante los años 50 negociaron en secreto con el gobierno estadounidense. El intercambio habría sido tecnología a cambio de experimentación genética con humanos, procedimiento que les permitiría evitar su desintegración como raza. Pleiadianos Dícese de los habitantes de las pléyades de Tauro, conjunto estelar al que también pertenece nuestro sol, son humanos altamente evolucionados que vibran en amor y armonía. Son mucho más altos que la mayoría de los humanos y se les reconoce además por ser rubios y de ojos azules. Debido a esto, también se les llama nórdicos, en alusión a los pueblos del norte de Europa que poseen características físicas similares. En la antigüedad se les consideró como ángeles y pertenecen a la llamada Federación Galáctica, organismo que toma las grandes decisiones de la Vía Láctea. Una de sus preocupaciones es ayudar a evolucionar espiritualmente a los humanos terrícolas, según han comentado a quienes los han contactado. Anunnakis es el nombre dado por los sumerios a sus deidades que provenían del planeta llamado Nibiru, el cual se aproximaría al sistema solar cada 3.600 años. Literalmente su denominación significa los que del cielo bajaron a la tierra. Según las tablillas sumerias traducidas por el arqueólogo Secheria Sitchin, ellos habrían mezclado su propio gen, que ya era mitad humano y mitad reptil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 Estas cinco razas son solo una parte de las más conocidas y antiguas descritas por el hombre. Sin embargo, los reportes a partir de los años 50 fueron integrando un sinfín de morfologías que van desde la apariencia humanoide hasta criaturas imposibles de describir. Es por eso que muy probablemente sigamos con este extraordinario conteo de razas extraterrestres. ¿Qué les parece la idea?